Con la asistencia de más de 3.000 personas que corearon su nombre durante todo el evento, el presidente del Congreso de Puebla, Salomón Céspedes, presentó su primer informe legislativo desde el municipio de Tepeaca, cabecera del Distrito 13 y su hogar. En presencia del gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, y de 160 presidentes municipales, la mayoría de gobiernos emanados de Morena, presidentes de cámaras empresariales y titulares de organismos como la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Céspedes comentó que del 15 de septiembre de 2021 al 15 de septiembre de este año participó en el análisis de 484 iniciativas de ley y en votación y aprobación de 77 de ellas. No soy de los que divide para vencer. Soy fiel creyente de que la intriga no arroja vencedores, sino vencidos. Y que la política es para los valientes, para los que eligen el camino largo que construye y no el corto que aniquila. Encuentro en la lealtad el principio rector de toda relación humana. La lealtad a la familia y a la fe. La lealtad al pueblo, a la patria. La lealtad a quienes transforman como usted señor gobernador y que con su ejemplo y lucha sin duda nos inspira para seguir adelante por eso estoy aquí porque es un verdadero honor poder estar con ustedes y que me permitan sumar en sus causas estoy aquí porque me enorgullece formar parte de este enorme equipo de mujeres y hombres que transforman y porque también me siento afortunado como legislador de poder poner de mi parte, poner lo que me corresponde en este esfuerzo de transformación por Puebla. Por eso, el sentido de dar este informe legislativo aquí en el sitio que me vio nacer, reviste una emoción muy, pero muy especial. En su mensaje, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que Salomón Céspedes es un líder político cercano a la gente y lo felicitó por su trabajo en el Congreso de Puebla, por lograr la unidad y trabajar a favor de los poblanos sin importar ideologías o partidos políticos. Estamos en favor de toda la gente, de todos, de todos los segmentos sociales. No nos vean como los gobernantes de segmentos específicos de la sociedad. Veamos como los gobernantes que queremos que haya menos desigualdad, que haya crecimiento económico, que haya plenitud y para eso tenemos que hacer muchas cosas. Yo me siento muy bien en estos eventos porque veo la unidad de la sociedad, porque veo una comunidad entre gobernantes, líderes políticos, representantes populares y la gente. Por eso me siento muy bien en estos eventos. Recorro el Estado en asambleas multitudinarias. Hemos integrado una cohesión social independientemente de partidos políticos. Acá están alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos. Yo los llamo a la unidad por Puebla. Los llamo... A que podamos seguir construyendo, a que sigamos construyendo un proceso de transformación en favor de nuestro Estado.